Efectivamente, ¿no? Tenemos que, en este caso, se ejecute un control por la digesa directamente vinculado a MINSA. La vigencia va desde el 23 de junio de 2016 en adelante. Entonces, si a la actualidad queremos realizarlo, se requiere, en este caso, pasar por el control de la digesa a MINSA. Exoneración de certificado de inspección, aplica en este caso. Y así podemos ir verificando conforme a y de acuerdo al código de, de la subpartida nacional. Verificar en este sentido o hacer un seguimiento de ingresos a través de todos los puertos. Punto de acceso a nivel del país de aduana o en su defecto de alguno específico como el que consultamos en este caso de la marítima del callao. Pues Realizamos la consulta. Para marítima del callado no tenemos. Pues hacemos la consulta de manera general. tenemos por importaciones si genera por la marítima del Callao en este caso y, y Tangna, ¿no? Por donde más vemos que ingresa en este, en este aspecto es por la marítima del Callao, por Tangna y por la zona aérea del Callao. Vemos que el, la importación de whiskies se vincula directamente a lo que es Argentina, Francia... ...teniendo en este caso... este caso... Vemos el detalle de la dúa. y apreciamos en este caso quién es el importador, Campari, Perú, SAC. Tenemos el número RUC, su domicilio, la empresa que se encarga de transporte. Y en Taylor y Ciasac el tipo de transporte marítimo tiene lugar de almacén. Y vemos en este caso los datos del declarante. En el sujeto está en verde y la fecha de registro de donas es el 24 de febrero de 2022 y así como podemos ver cada una de estas operaciones y verificarlo en función al registro de la subpartida nacional tanto tenemos que ver siempre En este caso, obligaciones bajo las cuales están grabadas. Igual bueno, podemos variar acá: alcohol etílico sin desnaturalizar. Y nos va a brindar los porcentajes actualizados: ciento y lo demás prácticamente igual. El costo seguro se mantiene en 1.75 y así podemos ir visualizando cada una de las subpartidas de acuerdo a cada rubro. Inclusive mira, tenemos el orujo de uvas, ¿no? También es posible de, en este caso, ser grabable, ¿no? Según el valor en la tasa del 6%, el impuesto selectivo al consumo, 2.5% en monto específico y en valor 25%. IGV, impuesto por producción municipal, igual. Y los demás conceptos vemos que se mantienen, ¿no? Igual vemos una... Digregación de por tipo de producto del 6 al 12%, del 12 al 20%, mayor al 20% y del 0 al 6%. Y vamos a poder verificar tanto los convenios como las restricciones en este sentido. Vamos. Se han compartido y la lectura, la presentación y el grupo de WhatsApp. Sí, buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, no el foro de consultas y participaciones correspondiente a la semana número 9. ¿Es así? Buenas noches. Doctor, eh... Doctor, la próxima semana es el examen. Es el examen parcial. Es el examen. Sí, el examen. ¿Qué va a ser? No, en realidad, como tenemos y hemos mencionado la situación. Exacto, vamos bueno, a registrarlo en el aula virtual. De... Ya, profesor, muchas Gracias. Ya... Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. El día de hoy puso que el prudencial para que puedan realizar. Del 8 doctor? De la, del ocho, doctor? No, de la ocho, nueve. semana 8. Semana 9. En este caso, la semana 9. La semana. Ahí, ahí, puesto ahí, ahí. que y no se pudo completar sí. el análisis. O oh, bueno, no pudieron comentar su análisis los miembros que así lo desean analizar y yeah, Eso se encuentra en el aula virtual? Ya, ya, ya. Y, si alguna consulta adicional? Eh, y esto se es, debe personalmente. Y eso debe empezar a una ineficiente de ineficiente, requeriría una gran política de reformar seriamente ¿no? la administración tributaria eh, para los. Para los favorable y la década del 90, o sea específicamente el año 91, el eh, fuerte oposición hacen expresa la referencia a la necesidad de adoptar medidas precisando que era conveniente crear una contribución extraordinaria. Eh, la solidaridad que gra eh, que grabaron los ingresos mensuales, percibidos En este caso, por quien se tiene la condición de contribuyentes. Gracias, profesor. Muy amable. Rodolfo, muchas gracias por tu participación. Mirza, adelante. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Es una lectura bastante interesante, ¿no? Del año 90, el año 91, uno de, de estos impuestos, este impuesto extraordinario de la solidaridad, que en realidad era un impuesto que estaba en realidad dirigido eh, a los Yo ¿no? las pensiones de y vitalicia las participaciones las anuales o cualquier otro beneficio que en sustitución de estas últimas y los ingresos provenientes de cooperativas, de con todo, en realidad, con la gente que cumplía. Como bien lo dijo. Eh, y la constitución no dio en el soportar equitativamente las cargas establecidas por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos pero sin, sin embargo colocando este impuesto extraordinario de la solidaridad lo único eh, que a las únicas personas a las que afectaba a las que cumplían a las que cumplían, ¿no? las que cumplían eh, les daban la carga propia de, de, de sus propias de su per la carga de los que no cumplían no entonces eh, Justamente el segundo tema es eh, la evasión tributaria y eh, esta evasión tributaria pues nada se ha hecho para captar mayores recursos a través de aquellos que están evadiendo el pago de los tributos ya existentes y que justamente con el incumplimiento están obligando al Estado a crear estos tributos que graban, eh, pero graban eh, paradójicamente los contribuyentes cumplidos pagando los tributos que realmente son de cargo y además los tributos para dos. Eh, la década de los 90, pues estaba, eh, pero que justo esto de o tal vez voluntariamente se le traspapeló a la persona que estaba viendo ese tema de, de, de reformar la ley tributaria, pues estaba considerando la intervención de los gremios, entendiendo cómo son pues la cámara de comercio, la Sociedad Nacional de Industria, los colegios de profesionales, etcétera, como que, como agentes receptores eh, de las declaraciones juradas, información adicional de los adereñados y como entidades capaces de trasladar esto a la no En aquel entonces, pues, no, no había esta, este, este tema eh, de la informática, que hoy en día en aquel entonces estaba siendo, tal vez ya años después un aliado de... Realizado por consideración. Debemos advertir que la denominada contribución extraordinaria de solidaridad se da en el marco de la Constitución del año 1909. Contribución se perfila en el marco de facultades legislativas. que reciben los trabajadores por cualquier concepto, así como las pensiones de jubilación, montepío, rentas vitalicias, entre otros. Lo mencionado se evidencia cuando la norma no denomina a los afectados como contribuyentes. Lo que hace, perdón, de la presión tributaria en razón de que el Estado no cuenta con los recursos económicos necesarios para compensar. Se, analizó, se alcanzó a captar la quinta parte de lo que se de un déficit, déficit fiscal y la necesidad de aumentar los ingresos tributarios. No obstante, en mi opinión, la creación de tributos como el denominado impuesto extraordinario a la solidaridad no es la solución al problema sino Debate con una propuesta que igual. Resultó para la opinión pública doctor este controversial, ¿no? En ese entonces. Por el no sé también antitécnico, ¿no? Precisando por ello que resulta conveniente crear transitoriamente una contribución como contribución personal. ¿no? El proyecto extraordinario tendría los siguientes así también los cargos públicos no a los cargos públicos y asociaciones de cualquier tipo no también en tributos de vida no para cada el alto al alto índice de informalidad que existe en nuestro país por ejemplo, en mayo del 91 el devengado ascendió a 252 millones de dólares ¿no? y solo se recaudó la quinta parte del Estado, ¿no? hace que los contribuyentes eh, cumplidos opten también por el, por el camino de la informalidad. ¿no? En relación a la reforma de la administración tributaria, eh, el hecho de es que eh, que la administración tributaria es tan inoperante caótica hasta burocrática no al punto que ya ni siquiera este, fiscaliza no obstante, no obstante están dotados de, de también de tecnología equipamiento necesario no pero aún así no no no logran consolidar, no consolidar como un ente recaudador e eficaz ¿no? gracias doctor compañeros esto mi Muchas gracias por tu participación. Bueno, se van a realizar sus comentarios, pero habiendo superado el tiempo de desarrollo de la presentación y estando aquí, la intención de la participación de los miembros es que los demás eh, compañeros o miembros integrantes de la presentación también puedan escuchar sus comentarios. Es en este sentido que prorrogamos dicha actividad también. Se registrar sus comentarios. Pueden realizarlo al inicio de la sesión de la semana número 10. Carmen, sí, buenas noches. Eh, doctor, brevemente nada más, aquí ¿Sí? llamaba la reflexión de que cuando vayamos a consumir algo, eh, pidamos la boleta, ¿no? Ahora es tan fácil eh, este, pagar ya los impuestos a través de, de, de nuestros consumos. Por ejemplo, pedimos una boleta electrónica dando nuestro DNI, ya estamos generando. Eh, ya se les está descontando el IGB y por lo tanto se está contribuyendo también. Eh, eso básicamente. Y este… y otro punto, doctor: en, al inicio no estuve presente, por favor, consideren lista. Ah, Carmen Eugenia Ramírez. Eso, uh, Carmen. Muchas gracias. Gracias a ti. Listo. Eh, bueno, habiéndose cumplido con la actividad práctica y esta semana...